Nosotros lamentamos que un acuerdo tan importante para el departamento de Chuquisaca simplemente por algún cálculo político haya sido eh, rechazado. Y nosotros creemos que al interior de Chuquisaca hay eh, sectores sociales que están de acuerdo con lo que se habló con el resultado del diálogo de 20 horas allá en Cochabamba.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 hidrocarburífero del departamento a través de proyectos de exploración y explotación. Sin embargo, este preacuerdo fue rechazado por los Chuquisaqueños. Hidrocarburífera en el departamento de Chuquisaca. Este es un tema de la mayor importancia para el departamento de Chuquisaca, por lo que no, no se entiende que eh, en una asamblea realizada el día de ayer se haya rechazado este punto que tiene que ver con el desarrollo de Chuquisaca un desarrollo hidrocarburífero que supone además desarrollo económico eh, del departamento que se lo haya rechazado. Y tampoco se entiende que se haya rechazado los anteriores puntos que, como les he dicho, establecen la seguridad jurídica sobre el territorio chuquisaqueño ratificándolo plenamente. Establecen el respeto y el cumplimiento de la sentencia constitucional que los propios eh, hermanos chuquisaqueños eh, lograron del órgano judicial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 Y una vez tengamos ese resultado, es, eh, activarán el pago de las regalías. Son estos tres elementos que nos señala la sentencia constitucional y nosotros, en obediencia a la normativa, nos vamos a regir a, esos, a, a, a esas indicaciones de la sentencia. Y finalmente, un tercer elemento es que, independientemente de lo que... Eh, Señale el estudio técnico respecto a la ubicación del campo. Nosotros, eh, eh, como gobierno, eh, hemos ofrecido alternativas económicas al departamento de Chuquisaca. Recordar que la ley de delimitación del límite tramo interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz corresponde a los 30 vértices del límite tramo admitido entre los municipios de Villa Serrano en Chuquisaca y Pucará en Santa Cruz, y no hacia los otros 90 que hacen referencia al reservorio Incahuasi, por el cual ambos departamentos se mantiene en un conflicto.